Los detalles fueron ofrecidos por el Director Provincial de Salud, Duarte, Ramón Morisete, quien asegura luego de las lluvias continuarán las labores de fumigación en diversos sectores desde el municipio de San Francisco de Macorís. Producto de las lluvias que últimamente se están dando, suspendimos la actividad porque eh, fumigar con lluvia es como si te, te el producto se realmente se votara y no surte ningún efecto. Entonces, ¿qué pasa? Con estas lluvias? lo correcto es que primero las personas revisen sus patios, las organizaciones comunitarias que también intervengan, como las juntas de vecinos y todos los grupos comunitarios para eliminar lo que son los criaderos de mosquitos. Y para eliminar los criaderos de mosquitos eso no es tan difícil, es simplemente en el caso de las barricas, taparlas. A veces dicen fumigaron, pero ahora es que hay. Lógicamente, porque usted eh, no hizo eh, lo que tenía que hacer de eliminar los criaderos. Agrega, forma parte de la prevención de criaderos de mosquitos y enfermedades. Revise su patio en este momento y en estos días, porque para poder eliminar el mosquito, lo ideal es evitar que nazca. Para evitar que nazca es... Precisamente eliminando los tiaderos de mosquitos en, en los patios. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.